La codorniz o coturnis es un ave terrestre migratoria estival, considerada como una de las reinas de la casa menor, aunque prácticamente la totalidad de ejemplares que se consumen en la actualidad provienen de su variedad doméstica. La codorniz se puede encontrar en las zonas cálidas de todos los continentes, desde las islas británicas hasta Japón, pasando por territorios insulares del Mediterráneo noroeste, africano e islas del Atlántico Oriental. Actualmente cuenta con una elevada producción de codorniz en ciertos países sudamericanos, en los que se dan excelentes condiciones ambientales para el desarrollo de estas aves. Como es el caso que en el Cantón Gualaceo también existe un criadero de estas magníficas aves. La provincia de Santo Domingo de los Colorados, ahí es donde que, que nace la, la codorniz, pero propiamente extraída de, de la China, bueno, debido a que en el año 1800 la reina de Inglaterra sufría de la tuberculosis. Y mucha gente sufría de tuberculosis, sufría del asma por frío que hay en esos países. Entonces los japoneses y los chinos se dedicaron al a cautiverio de estas aves. Las aves en Europa son bien cotizadas, especialmente el huevo. Además nos explica que la codorniz es una de las aves que presenta en su carne un menor índice de calorías, debido a su escaso contenido en grasas, aportando porcentajes muy bajos de colesterol, convirtiéndola en una exquisita carne más que la gallina y muy buena para algunas enfermedades. Las celdas eh, están fabricadas de, a base de malla, de electrosoldada, no permiten que se salgan las codorniz, tiene unas dimensiones de un metro por 50 de ancho y unos 20, 22 centímetros de área. La alimentación de las codornices es más cara que el pollo, y aún más estricta porque de ello depende su producción. La alimentación para las codornices se basa en soya, maíz o trigo y leche en polvo. Las hembras son muy buenas productoras durante tres años aproximadamente. Después de este tiempo decrece la postura. La producción es de unos 300 huevos por año, y estos tienen un peso aproximadamente de 10 gramos. Además, seis huevos de codorniz equivalen en peso a uno de gallina. El cuidado de esta ave debe darse de la mejor manera, ya que es un ave silvestre y celosa, nos explica Don Luis. Es un ave que al ver gente extraña se estresa, no, no, no soportan la bulla, el cuidado está a base de dos, máximo tres personas, el ave como que se familiariza con ellos y son los únicos que, que no, no, no no se asusta el ave. Si es que se da más de la dosis recomendada, la, las aves dejan de poner, si es que falta alimento, dejan de poner o a veces cuando se sobrepasa la alimentación a las aves empiezan a poner huevos muy grandes, como no pueden eliminar ese huevo muere la, la cosa nosotros por el momento tenemos solo hembras porque el objetivo es la producción de los huevos eh, los machos hemos vendido al inicio hemos regalado a las fundaciones, a instituciones, tenemos un, un, un la que es macho. Y a este rato no va a tener, no, no va a ver cómo conoce. Ya no, ya lo, es, ahí está. Ya. Este, este es el tema del macho que nos permite, que nos permite diferenciar. Para poner esto yo tuve que capacitarme en la Universidad de Salesiana de Río Bamba. ...y la Facultad de Agronomía de aquí de la Universidad de la SUAE. Y a medida que se vayan preparando de la mejor manera... ...existirán mayores ganancias... ...ya que en la actualidad se encuentran estables. Estamos haciendo experiencia, la experiencia nuestra... también vamos modificando algunas cosas... ...nosotros no sabíamos de que era una ave demasiado de, eh, delicada... Eh, hemos tenido bajonas en producción. Ahorita, por el momento, estamos eh, estables, ¿no?